Hola, bienvenidos al sorteo del Chontico Millonario Gane tempranito, cobre rapidito Nos acompañan las delegadas quienes supervisan la transparencia de nuestro sorteo Juguemos al Chontico Millonario, buena suerte para todos y comenzamos La primera balota es la número Cinco La segunda balota es la número Siete, vamos con la tercera balota que es la número Y la cuarta balota para conocer el número ganador es la número 7. 5737 es el Chontico Millonario para hoy domingo 7 de mayo de 2023. Felicitaciones a todos nuestros ganadores y recuerden, los esperamos nuevamente en el sorteo del Chontico Noche. Feliz tarde.